Hola chicos, bienvenidos a PASI Hoy vamos a grabar un vídeo de diagonalización que es de la parte del álgebra y donde vamos a ver que a partir de una matriz n por n, que como tenemos aquí una matriz cuadrada donde cada componente de esta matriz tiene un valor cualquiera la vamos a transformar a una matriz donde solo vamos a tener valores distintos de 0 en la diagonal, ¿vale? Aquí como podéis ver, todo estos eh, valores son cero, este sería el segundo valor, se me ha olvidado ponerlo. Y como vemos, todos los valores, excepto en la diagonal, son cero. Pues vamos a hacer ese proceso de transformación de una matriz a otra matriz diagonal, ¿vale? Pues da un segundillo y empiezo. Entonces vamos a poner el ejemplo con esta matriz que tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer va a ser calcular el determinante de A menos lambda I, Y esto va a ser igual a 0, ¿vale? Cuando calculemos esto, vamos a obtener unos valores lambda <coughs> Dependiendo del de, eh, resultado que nos dé este determinante Ya veremos si puede ser un solo valor con multiplicidad doble o valores distintos Entonces, como tenemos aquí el determinante, vamos a calcular el determinante Como vemos, tenemos A menos lambda I entonces yo voy a poner, para que os deis cuenta del proceso, todos los pasos. Esta sería la matriz identidad, pero multiplicado por lambda. Como tenemos 1, 0, 0, 1, pues lambda 0, 0 lambda. Y lo que hacemos simplemente es restar esto de aquí. Entonces nos queda 4 menos lambda, 2, 2 y 4 menos lambda. igual a 0 ¿qué hacemos pues, entonces? pues vamos a resolver ese determinante nos quedaría este de aquí y este de aquí pues sería 4 menos lambda al cuadrado menos 4 y eso igual a 0 hacemos la igualdad notable y sumamos nos quedaría 16 menos 8 lambda más lambda al cuadrado Menos 4 igual a 0. Nos quedaría entonces lambda cuadrado menos 8 lambda más 12 igual a 0. Simplemente lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación de segundo grado. Lambda es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Partido 2 por a. Muy rápido porque eso, este nivel lo tenéis que saber. 8 más menos raíz de 16 entre 2. Y esto nos da. Sería... Eh, voy a poner aquí ya entonces. Raíz de, eh, perdón, raíz de 16 es 4. Pues voy a poner el 4. Sería 8 más 4, 12. Entre 2, 6. Y 8 menos 4, 4. Entre 2, 2. Pues esto sería nuestros autovalores. Que se llama así. autovalores de A. Tenemos A y nosotros hemos sacado autovalores de A, que sería lambda 1 y lambda 2. Lambda 1 igual a 6 y lambda 2 igual a 2. Pues a partir de aquí vamos a calcular dos autovectores y esos autovectores serán los que nos muestren nuestra matriz eh, diagonal. Entonces, chavales, hemos llegado a esta solución de autovalores y vamos a proceder mediante esta multiplicación al cálculo de autovectores. ¿Qué pasa? Que tenemos dos autovalores. Por tanto, normalmente tendríamos que tener dos autovectores distintos. Simplemente lo que vamos a hacer es hacer esta sustitución con lambda 1 y lambda 2 y vamos a resolver un sistema de ecuación muy sencillito, en este caso, y vamos a calcular esos vectores. Entonces, para lambda 1 igual a 6, nos quedaría menos 2, 2, 2 y 2. Simplemente lo que he hecho es 4 menos 6, 4 menos 6, 2, 2, por lo, la diagonal contraria, y eh, 4 menos 6, aquí, menos 2. Esto multiplicado por V1, 1 y V1, 2. Habría que ser igual a 0. ¿Por qué pongo V1, 1? Si aquí pongo V1 y V2. Porque hemos dicho que el anda 1 va a tener un vector 1 y el anda 2 va a tener un vector 2. Entonces lo que estoy diciendo es que el vector 1, la componente 1, si queréis, en vez de así, pongo la x y ahí pongo la y. Es lo mismo. Entonces tenemos menos 2V1x más 2V1y igual a 0. Y por otro lado tenemos 2V1x menos 2V1y igual a 0. Obtenemos el resultado muy similar pero distinto. Simplemente lo que hacemos es, en este sistema, pasamos cualquiera de las dos ecuaciones, una componente, hacia el otro lado del igual. Voy a coger la de abajo. Nos quedaría 2V1X es igual a 2V1Y. Como dicen que son iguales, si los dividimos entre dos también serán iguales. Y nos queda que v1 es igual a 1, 1. En realidad podrían ser 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3 medios, 3 medios, pero el más sencillo es 1, 1. Además vamos a tener una condición más y es que el módulo de V1 tiene que ser eh, 1. Y en este caso el módulo es raíz de 2. Pues lo que vamos a hacer va a ser dividir cada componente entre su módulo. V1 es 1, 1. Dividimos cada componente entre su módulo, que en este caso es raíz de 2. Si os fijáis es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 2. Y la raíz de 2, pues raíz de 2. Tenemos este resultado y al final pues nos queda v1 es igual a raíz de 2 partido 2, raíz de 2 partido 2. Dejo la de aquí. Y vamos a hacer lo mismo con el autovalor 2. 2x y 2x. Sería 4 menos 2, 2, el 2 lo dejamos, el 2 lo dejamos y 4 menos 2 tenemos lo mismo 2v2x más 2v2i y aquí 2v2x más 2v2i igual a 0 igual a 0 cogemos cualquiera de las dos, las que son idénticas y lo que obtenemos aquí es que 2v2x es igual a menos 2 v 2 y esto se nos queda al dividirlo entre 2 como esta eh, igualación, igualdad, perdón. Y tenemos entonces que V2X sería 1 y V2Y menos 1. Como hemos dicho que el módulo, tiene, o sea, que el módulo de nuestro autovector tiene que ser 1, tenemos que dividirlo entre el módulo de nuestro autovector. En este caso, vuelve a pasar lo mismo que aquí, que sería 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, 2 raíz de 2. Pues entonces dividimos entre raíz de 2. Y nos queda que el segundo autovector es igual a raíz de 2 partido de 2 y menos raíz de 2 partido de 2. Hasta aquí el cálculo de autovectores. Ahora. Estos autovectores, que tenemos aquí, van a formar una matriz. Esa matriz se llama matriz de paso, que es la que nos servirá para después calcular nuestra matriz diagonal. En nuestro caso, nuestra matriz de paso es poner el vector v1 en columna y v2 en columna. Entonces nos queda raíz de 2 partido 2. Raíz de 2 partido 2. Raíz de 2 partido 2. Y menos raíz de 2, partido 2. ¿Por qué le hemos puesto nombre de nuestra matriz? ¿Nos importa? Pues sí, porque nuestra matriz diagonal va a ser igual a la inversa de la matriz de paso por nuestra por la matriz de paso. La inversa de de esta matriz es muy sencilla, simplemente habré que calcular el adjunto de cada uno de los términos y luego dividirlo entre el determinante. Yo voy a adelantar porque no quiero que el vídeo dure mucho y vamos a obtener que el, la inversa de la matriz de paso es exactamente la misma. Podéis ver, calculándola junto y dividiendo el determinante, que vamos a obtener el mismo resultado. Pues, simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar nuestra matriz. Voy a borrar y lo dejamos todo en condiciones para el final. Pues seguimos, chicos, y como he dicho, la diagonal sería nuestra matriz de paso, que es la que tenemos aquí, que hemos calculado con los autovectores, cada... esto sería el anda 1 y esto es el 2. Hacia abajo. Sería el vector, autovector del autovalor 1 y el autovector del autovalor 2 nuestra matriz de paso inversa hemos dicho que era exactamente la misma que nuestra matriz de paso la A es la que nos daban al principio y la P es la que hemos calculado ahora yo he multiplicado para avanzar estas dos matrices y obtengo este resultado os lo pongo por aquí P-1 por A obtenemos este sería muy sencillo raíz de 2 entre 2 por 4, que sería 4 dividido entre 2, 2, 2 raíz de 2, más 2 entre 2, 1, raíz de 2, 3 raíz de 2, y así, perdón, aquí, aquí abajo, y así eh, sucesivamente vamos calculando, ya sabéis multiplicar matrices, esta matriz de aquí. Hemos puesto la matriz de paso multiplicada a su continuación, como dice la fórmula, y hemos vuelto a multiplicar. Ya, nuestra matriz de paso. Al multiplicar, como vemos, nos da una matriz que, como dice al principio, es una matriz diagonal porque, como hemos empezado en el vídeo diciendo, solo su diagonal tiene valores distintos de 0. Como veis, la diagonal contraria son 0. Este es un ejemplo para una matriz de 2x2. veremos otro ejemplo más avanzado de una matriz 3x3, que es exactamente lo mismo pero simplemente los cálculos son más complejos. Pues bueno, espero que hayáis entendido el proceso de diagonalización de matrices y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.